¿Hola? ¿Se puede? Claro, pasa. Bueno, me pillas con la cocina, un poco patas arriba. Pero... Si es que me he puesto a cocinar y he pensado, le voy a llevar esto a María José, que sé que a sus hijos les encanta. ¿Qué dices, tía? Pero no te tenías que haber molestado. Ya ves. Te lo agradezco muchísimo, ¿eh? Mujer, pero si no me cuesta nada. La verdad es que no llego. Y es que encima este mes con todo el lío de los médicos se me está haciendo imposible. Y no te digo solo por el dinero, ¿eh? Pero tu ex te pasa lo de los niños, ¿no? Sí. 50 euros por niño. Lo que corresponde. Sé que yo con eso no pago ni un tercio del alquiler. No, ya. <risa> y no paro de hacer entrevistas de trabajo e intentar buscar trabajo, pero quién me Narices me va a contratar a mí, si sí, mira qué pinta tengo. ¡Va, María José! No, eh. pinta de cansa y da gota todo el rato que... Porque yo hago lo que puedo, pero que no... que no es bastante. Jorge. Venga. Oye, ¿y eso del ingreso mínimo vital? ¿eh? ¿Qué? En paro, con tres niños a tu cargo, uno con medicación. Bueno, es que te lo tienen que dar seguro, digo yo. Es que eso es muy complicado. Quieres hacerlo por internet. ¿Y? Pues que me ha cortado la línea este mes teléfono mamá ¿Pero, ¿pero tú desde cuándo estás ahí? ¿Eh? Buenos días, mi nombre es Carlos Fuentes. ¿En qué puedo ayudarle? Hola Carlos, muchas gracias. Mire, me llamo María José y es que sí. necesito ayuda porque yo estoy sola con mis mi tres marido, niños. Mi exmarido y... se ha tenido que ir a trabajar ah, fuera. Eso pues es que vale. pues que no me llega para pagar lo que son los el, gastos mí, y el cole. De... No se preocupe y... María José, la administración está para ayudar en casos de necesidad. Pues me llamo María José paro y... hace unos dos años. No, la administración eh... va a gestionar el ingreso mínimo vital que le corresponde. Gracias, de verdad, no no sabe lo que supone esto para Pácese mí. Pácese por la oficina a firmar y le doy mi número de extensión para que pueda llamarme directamente, ¿vale? Gracias. Mire, el mes que viene ya tendría el primer ingreso, María José. ¿El mes que viene? <risa> de verdad, no no sabe lo que supone para mí.